Oh, oh, oh. Oh, yeah, yeah, yeah. Ah, no, tienes razón, Tienes razón. Cuando ese se vaya por segundo para segundo el, para el otro piso, la, como él pesa mucho, va a se va a, sentir que va a bajar. Eh, miren, vi a Toxy Crow que hizo un, hizo un video donde explicaba que los urbanos están teniendo una situación difícil, que hay que buscarle una forma, que la discoteca, que ellos se buscan la vida ahí. Casualmente, atrás de cámara estamos hablando Neto y yo sobre los dembow de que, que no se están pegando de dembow ahora mismo. Lo que se está pegando son música que, que ayudan en TikTok, o música romántica, o así. Pero si esa música no llegó para TikTok, o no llegó para música, tú sabes, comercial así, para, la, para el público pop y que consume su streaming y eso, difícilmente en este tiempo se pegue. Viene noviembre, Viene diciembre, que son dos fechas, dos meses, donde hay muchas actividades, donde hay mucho movimiento, mucho movimiento. Y hay gente, la verdad que decir, la que vienen desde Estados Unidos, porque tengo entendido que todos los vuelos están carísimos de allá para acá. Que en noviembre la gente viene para acá, neto. Que, que, que, que vienen para acá. Entonces... Como hay muchas personas que vienen de, fu de fuera, aparte de eso, buscando la forma de, de que el turismo se dinamice, hay que buscarle una solución, así como pasó con los hoteles, claro que con, con el distanciamiento requerido, aunque a veces hay tipos que te borrachos es difícil controlarlo, pero hay que buscar una solución. Claro. Hay que buscar una solución porque los bares y las discotecas están pasando por una situación muy difícil. Pero muy muy difícil. Tienen que buscarle un bajadero. Entonces a eso. hay que buscarle un bajadero a la discoteca y a los bares sobre el toque de queda. ¿Qué hará el, el gobierno? Hay que buscar una forma de que el gobierno analice qué puede hacer para que el sector de diversión de la discoteca pueda al menos recuperarse. Mira, Genesis, yo creo que el gobierno debe reunirse ya con todas esas personas que tienen discoteca, que tienen bares que tienen terraza. ¿Por qué? Porque de ahí hay muchas personas, hasta que limpia los baños, se busca su dinero de noche. Ya en algunas ciudades, incluyendo esta, el virus ha bajado mucho. No que sea desaparecido, pero ha bajado mucho y entendemos que tiene que hacer algo, buscar un bajadero. Eh, una comisión, no sé, que estudie eso, el y presidente creo... Luis Abinader, porque esos muchachos, tanto el DJ, eh, tanto el Batender, que viven y estudian eso y viven de eso, se lo está llevando quien lo trajo, incluyendo los dueños de discotecas, uh -huh. que tienen una pérdida, por más dinero que tengan, tienen una pérdida increíble, ¿tú me entiendes? Entonces, uh -huh. allá hay que buscarle algo donde esa gente pueda accionar de alguna manera, porque se van a caer muertos. Entonces, si desaparece... El negocio va a desaparecer la economía. Es lo que tengo entendido. Miren, le voy a decir algo. Le afe, creo que esos chucheros que prenden, los chucheros que prenden, y eso, donde se aglomera personas, no hay una persona responsable, como yo siempre he dicho, que esa gente se aglomere, una gente Claro, se puede multar al tipo de la bocina, pero si queremos mejor quitar esos chucheros en la calle, buscar una forma de mejor, entonces, o hacer tipo bar. Puede ser tipo bar, que sea en su mesa correspondiente, con la, la, la higiene del lugar, o sea, que sea limitada, que tenga un. que tenga un, un como, como hacen en Estados Unidos, que es un límite de personas. ¿Tú te acuerdas de que Chedi no la dejan entrar? Sí. <ríe> es porque en, hay discotecas que, si pasaron de ese grupo de personas, no, no, no te dejan pasar y te multan. Entonces, puede ser posible que le contemos un bajadero en el sentido de que. Bueno, vamos a ponerlo que una discoteca quepan que eh, 50 personas. ¿25? Entre. Un ejemplo. Un eh, ejemplo, una Ávalo una 50 personas. Un código, 25. ¿Me entiendes? Depende. O sea, esto va a depender. Tú la vas probando ese tipo de gente, para que la gente vaya a entre, comparta, no más de dos personas en una mesa, ¿me entiendes? Claro. Un VIP, no más de tres personas o cuatro personas, y se le busca una, una solución para que la gente tenga su distanciamiento, ande con su mascarilla, disfrute su, su, lo que tenga que disfrutar. Sí, la noche. Una hora, claro, una hora específica, no es para amanecer tampoco, no es que vamos a amanecer y que bebiendo, sino ya a las 12, uno, pa, por ejemplo, hasta las 2, está bien. Entonces, hasta las 2 de la, de la mañana, está bien. Y la gente, tú sabes, buscarle una forma porque no se ha buscado ninguna forma, ¿no? yo no he visto ningún planteamiento, no he visto nada que favorezca a la discoteca, a los, a los centros nocturnos, ni nada de eso. O sea, esos son sitios que van a perder mucho dinero, hay mucha gente que viven de eso, son empleados de eso, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Claro. O sea, ¿qué va a pasar con ellos? Porque cada día se está, se está haciendo más difícil la situación. Entonces, tenemos que buscarle una solución a los centros nocturnos. Hay que buscarle algo. No es tan importante, no estoy diciendo que para que la gente no me venga a comer en, en redes sociales, porque por ejemplo yo no visito discoteca y ni me sabe, sabe, que a mí no me gusta la discoteca ya, pero hablo en el sentido de que hay un, hay un empresariado que genera dinero, que genera empleo, que viven de eso, mantienen su familia de eso, entonces como ellos mantienen su familia de eso, vamos a buscarle una solución a ellos, porque ellos viven de eso, claro, entonces eso es un empleo más que se pierde. Igual que los mismos músicos, los artistas tienen sus músicos que son personas que le pagan. Por ejemplo, Miguero tiene una, una banda. La banda de Miguero, no sé si Miguelo le paga, pero supongo yo que está tragando aire y siente porque no están picando fiesta. Pero cuando tú no estás picando fiesta, se te hace difícil pagarle nómina no, a los muchachos. Ah. Y no solamente Miguel, los Rosarios, que Toño, que Fulano, que Fulano, que Fulano, muchas bandas y orquestas se está haciendo difícil. Y más que yo escuché que se, supuestamente las fiestas populares no van. Está bien que las fiestas populares no vayan. Yo ahí estoy de acuerdo. Porque las fiestas populares es diferente, porque no hay un control de una tarima y el grupo de gente que se te mete ahí. Eso es otra cosa. Pero una discoteca, si tú no vas a poner las fiestas populares, al menos deja los centros nocturnos. Buscar una forma, una solución para que las empresas no quiebren y no cierren de totalidad. Flow. Eso es así, eso es así. ¿no? Vamos a ver, nos vemos mañana. Eso va hasta mañana, señores. Ya ustedes saben, en Los Osobrosos, todo nuestro contenido está exclusivo para la plataforma Telenor.com. Vaya el Facebook. Mañana vamos Instagram, a rifar un suerte. mañana. Mañana, crea que la gente no, no, no se activa mucho, vamos a regalarlo mañana. Vamos a regalar un suerte. Y lo demás lo vamos a regalar en las redes sociales de Los Mutantes. Dale en vayan.